Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Invenzen in Finance. Hoy tengo aquí conmigo a un experto de economía, el responsable de análisis económica de BBVA Research, Rafael Domenech, que no es la primera vez que participa a esta charla y aprovecharé de su experiencia, de su gran capacidad y de visión de analizar un momento bastante eh, complejo, ¿no? Complejo por qué? porque todavía mmm, la pandemia no se ha acabado, aunque se habla de una posible eh, endemia eh, con eh, la variante Omnicron, ¿no? pero todavía no tenemos certidumbre. Pero en este contexto ya complejo, tenemos eh, también que hablar de geopolítica porque el, en, en el Pacífico y en, en, en la parte más cercana a Europa eh, tenemos un poco de tensiones. Luego tenemos un problema eh, energético del coste de la energía, que es otro tema que impacta evidentemente en la economía. Y luego tenemos el problema inflativo, en parte debido al eh, encarecimiento de la, de la energía. Entonces, tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar. Entonces, buenos días, eh, Rafael, y si te parece, empezamos. Buenos días, eh, Giuseppe. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros en este programa. Fantástico. Entonces, empezaría, Rafael, con el tema de la pandemia, endemia ¿Cómo el mercado está valorando la situación actual? Bueno, yo creo que con, con bastante tranquilidad. Es cierto que a principios del mes de diciembre hubo bastante preocupación por lo que podría suponer Omicron. Al final lo que se ha visto es que se ha confirmado que Omicron pues, ha, tenido un, ha supuesto un contagio masivo eh, de la población, sobre todo en, en, en Europa, donde... ...obviamente pues, aquí lo estamos eh, siguiendo con, con, más, eh, con más medios... ¿no? ...pero luego también se ha visto que afortunadamente... ...las consecuencias en términos eh, sanitarios... ...en términos de congestión de sistemas hospitalarios... Eh, ...y lo que es más importante también incluso de su letalidad... ...pues ha sido menor... ¿no? Eh, ...por lo tanto estamos hablando de una variante... ...que, que, que se ha hecho eh, dominante... Con respecto a las anteriores eh, y que la, el, el, el efecto económico más importante que está teniendo es el, el que produce obviamente bajas, eh, tiene un impacto negativo en el mercado de, de trabajo y bueno pues esto lo que significa es que eh, durante algún tiempo pues está agravando todo lo que son cuellos de botella, restricciones a la producción, interrupción a las cadenas mundiales de, de, de producción, en la que en la medida que tenemos pues un, un número importante de personas que, que trabajan pues que están eh, que están en baja. ¿no? Eh, y luego, pues eh, también no como, como nota de cautela nos, nos alerta de que eh, a pesar de que las vacunas eh, funcionan y que pues seguramente va a haber mejoras sustanciales en estas vacunas y también los tratamientos, como ya estamos viendo, pues pueden aparecer también en cualquier momento nuevas variantes eh, que a lo mejor no son tan eh, tan fáciles, si se, si se me permite decir, de gestionar en términos de, de, de atención hospitalaria, ¿no? Es decir, que bueno, pues a lo mejor exigen a, a algunos cuidados. Pero yo creo que en general el, el, el balance que, que estamos viendo es que en esta carrera de la ciencia frente al virus, pues eh, como ya veníamos anticipando, pues está eh, triunfando la, la ciencia, ¿no?